Sí amigos, parece que es totalmente cierto. Muchos jugadores han empezado a ver el jefe Predator en el juego de Fortnite. Un nuevo personaje ha sido captado dentro de la jungla de Fortnite. Y los filtradores han dicho que Predator ya está actualmente en nuestro juego. Y es que no ha sido lo único, también... Hemos visto los nuevos glitch y trucos para ver el nuevo portal secreto de Predator. ¡Es una locura, familia! Yo oh, Parece un nuevo videojuego de cazadores de monstruos. Uh, mamá! Hay demasiadas cosas en este vídeo que realmente... Les explotará la cabeza Y todo sobre Predator Estará en este video ¡Ey! ¡Espera! El sponsor del canal me está llamando A ver qué quiere decirnos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 Todo absolutamente. Podrás encontrarlo en G2A. Compra ahora más seguro y barato en G2A. Link en la primera línea de la descripción. Uf, durante las noches en la jungla de Fortnite se escuchan ruidos realmente extraños que nunca antes se habían escuchado en el juego. ¿What? Yo, ¿eso ha sido un elefante? ¿Qué? Estas imágenes que están viendo en pantalla han sido vistas en muchos foros durante estos días y todas parece que coinciden en lo mismo Me gustaría verlo en el juego como esta gente pero... por la noche no he sido capaz de encontrarlo todavía Como bien saben amigos, en la última actualización de Fortnite vinieron muchos cambios nuevos al juego sobre todo aquí, en el Fuerte de la Jungla todo tiene que ver con la llegada de Predator en Fortnite Además esta nave nueva también espacial rara de The Predator ha llegado al juego Sabemos que esta prueba realmente es la definitiva Todas estas imágenes que muestran el nuevo jefe de Fortnite Todas estas imágenes podrían ser realmente reales Así que, una vez más, me toca grabar mi experiencia buscando en la noche de la jungla. Oh, realmente se oyen ruidos como muy raros en este lugar. Y de noche, da un poco de miedito. ¡No, no! No quiero asustarme antes de ver el nuevo jefe. Gracias a uno de los filtradores más fiables de Fortnite que siempre nos avisa de lo nuevo que está por llegar al juego y nunca falla, nos ha revelado que realmente Predator ya está en el juego. Y no me lo puedo creer. ¿Qué es eso? Oh, oh, una hoja. <ríe> perdón, perdón, perdón. Tenemos la prueba también de que un nuevo jefe llamado... Pesadilla Será añadido en este lugar pronto. Ya está en el código del juego. Eso significa que ya incluso lo han probado. O oh, están probándolo en este momento para lanzarlo al juego online lo antes posible. Podría ser que ya estuviese listo este jefe sin que nadie se haya dado cuenta. ¿Todavía? Oh, os juro que me encantaría verlo a través de la mirilla de francotirador. Ahora mismo que tenemos... Pero... Está siendo un poco complicado encontrarlo Y además, con el miedo que tengo por la noche en la jungla Si sale Predator me cago Imaginaros que cruza la mirilla justo ahora Eso sería una locura ¡Ah! ¡Qué susto! No me gustan los snipers de este lugar ¡Hasta la próxima! ¡Uh! Aquí tenemos un intruso en la jungla ¿Será Predator? No me ha dado tiempo ni de verle la cara. Pobrecillo. Lo siento, brother. Estoy buscando a Predator, tío. Tengo que eliminar todas las amenazas. Perdóname, en serio. Mira, me encantaría decir que realmente no quedan más jugadores en este lugar ahora mismo. Prefiero realmente no llevarme más sustos, por favor. Vale, creo que sí. Si sí hay más gente. Vamos a por ellos. Uh, fuera de aquí hermano, la jungla es mía y de Predator Hermanos, realmente hemos estado aquí durante mucho, mucho tiempo Y todavía no hemos encontrado rastro de las imágenes filtradas en el juego donde se muestra un nuevo jefe como Predator Así que familia... Si realmente alguien de la Neox Army es capaz de encontrar alguna nueva pista sobre Predator... ...hacérmelo llegar en los comentarios, ¡por favor! ¡Oh, perfecto! Hemos viajado al centro de la isla de Fortnite... ...para enseñaros algo súper importante que no pueden perderse. Nuevos portales están abriéndose en el juego. Nuevos portales se han filtrado que llegarán al juego... Justo el punto cero es el protagonista Aunque hemos venido a la mitad de la isla solo para hacer la gracia No tiene nada que ver este sitio con el nuevo portal Bueno, sí, el punto cero abre los portales Pensé que quedaría una intro épica aquí, ok, bueno Música épica, por favor Vale Oh, creo que estamos ya en el lugar adecuado Finalmente hemos llegado Cruzando absolutamente todo el mapa corriendo para llegar al destino Para enseñarle a los panas todo lo nuevo Un respiro por favor Justo aquí, en la jungla de Fortnite Hay cosas que deben saber de este lugar El nuevo portal de Predator ha sido filtrado Y el nuevo portal que está por llegar al juego es... El portal de Predator El que aparecerá justo aquí Al lado de la jungla Según muchas filtraciones De hecho, ya está en los archivos del juego Y se abrirá realmente pronto Tal y como los demás portales Que tenemos en el juego Como el de Marvel, por ejemplo O el de The Walking Dead Que fueron de los primeros en abrirse Esta temporada El siguiente de los portales será Justo este que tenemos delante el nuevo portal secreto de Predator Sabemos que este nuevo portal Tiene el nombre de Nightmare Portal Oh my god, my English is amazing Eso significa el portal de la pesadilla Así que coincide con el nombre de Predator en el juego ¿Estáis preparados para la llegada del nuevo portal? ¿Qué creen que saldrá del portal misterioso? Porque Predator ya está en el juego. A ver quién logra responderme a la pregunta. Amigos, aquí acaba el video. Y aquí me despido de todos ustedes. Amigos, tienen el sorteo de la skin de Gref justo debajo de la descripción del video. Recuerden participar por su skin favorita y conseguirla gratis. Espero que les haya gustado mucho el vídeo Pulgar arriba en el vídeo para apoyar Y suscríbete para llegar al medio millón de suscriptores Gracias por vuestro apoyo y... ¡Chao!